Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección del resumen de las noticias del portal Telenor.com.de de hoy día martes 12 de febrero del año 2018 Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de Youtube y además a apretar al botón de la campanita para recibir las notificaciones De inmediato iniciamos con las informaciones En el plano local, la joven oriunda del municipio de San Francisco de Macorís, Michelle Amarante ...quien ha sido noticia tras denunciar discriminación laboral... ...por tener el pelo rizo... ...admitió que al principio no quiso denunciar lo ocurrido... ...y que ahora no quiere afectar a la institución... ...Amarante dijo que... ...rechazó el trabajo tras consultarlo con su madre... ...quien la animó a tomar la decisión... ...y añadió que aunque lo venía a venir... ...se sintió muy mal... ...y lo definió como un trago amargo... ...luego de que tras varios meses desempleada... ...acudiera a una entrevista de trabajo y que al día siguiente le hayan exigido planchar su pelo como requisito. Sus declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista exclusiva a través del programa de mañana que se transmite por el Canal 10. En principio yo decidí no denunciar, o sea, yo no, ah, no bueno. quise hacer un caos del asunto. De hecho tú no guerra. has mencionado a la institución, no ha querido no. hacerle daño a la institución. No, de eso. De hecho no. ok esa era la mi pregunta. O sea, me han y de hecho me han escrito varios abogados por internet de que, ah, pero mire, yo te puedo apoyar y no sé qué se pueden. Se han puesto a disposición. Se han puesto a disposición y yo le agradezco, pero yo he decidido, sobre todo ahora que que la cosa está muy, mm. todo el mundo está mirando, que no no quiero eh, que esa institución como que le caigan arriba, no quiero que se enfoquen no en afectarle. eso. quiere afectarle. Falleció debido a quebrantos de salud el conocido personaje pintoresco de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Luis Horacio Veras, conocido como Luis Robot, en su vivienda ubicada en el distrito municipal de Senoví. Luis Robot fue un personaje que identificó a los franco en todo el mundo por su elocuencia, extravagantes discursos y llamativa vestimenta, recorriendo todas las calles del casco urbano cada día. En el plano nacional, aunque vecinos de la señora Reina Pérez Morena Aseguran que ella es buena y honesta Fue por envidia que le pusieron una trampa para que la apresaran Sin embargo, otros aseguran que ella tenía al barrio en zozobra sobra Con el punto de drogas que operaba junto a su hijo, Kelvin Mercedes Pérez Hace más de 15 años, en Santo Domingo Oeste Según contó el señor José Ortiz La venta de drogas era de conocimiento para los lugareños y los mismos agentes de la policía Que visitaban la zona Porque se hacía a toda hora del día ...noche y madrugada... ...tal cual ocurre en algunos de los colmados... ...ayer la Dirección Central de Antinarcóticos... ...de la Policía Nacional de ...apresó a la señora y a Kelvin Ramírez Pérez... ...para fines de investigación... ...en el plano internacional... ...el legendario capo mexicano Joaquín Chapo Guzmán... ...fue declarado culpable de los delitos... ...de los que era acusado... ...por liderar un imperio criminal... ...que traficó toneladas de drogas... ...a Estados Unidos durante 25 años por los cuales enfrentará cadena perpetua, según la ley estadounidense. Tras un monumental juicio de tres meses y 35 horas de deliberaciones a lo largo de seis días, el jurado declaró al acusado culpable de 10 delitos de tráfico de cocaína, heroína, metafetaminas y marihuana a Estados Unidos, así como uso de armas de fuego y lavado de dinero. En la sección de farándula. Luego de una ola de comentarios negativos en las redes sociales por el triunfo de Clarisa Molina en el reality Mira quién baila, Raúl de Molina, quien ha desarrollado una gran amistad con la co-conductora de su espacio, afirmó que no hubo trampa en su victoria. Aquí no hay trampa, aquí la realidad es que votaron más gente por Clarisa que por las demás personas, afirmó Molina. De su lado la presentadora se limitó a decir que en este programa se baila por una buena causa social y que esto... Es lo más importante. Esas han sido las noticias más destacadas de hoy de nuestro portal telenor.com.de. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, además de apretar a la campanita de notificaciones y además de seguirnos en las redes sociales arroba telenor.de en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía, será hasta la próxima.